¡Impresionante señores! ¡Impresionante! El toro sigue pegando en la cuesta malo, lo estamos viendo Se está acercando José Luis hacia el toro Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos en pantalla José Luis Ahí lo tenemos en pantalla la plaza muda en estos momentos. Impresionante la plaza de Buñón. Vamos a ver si callamos. Señor. Impresionante, señores. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y el toro sigue pegando, y el toro sigue pegando, señores, por las vallas. ¿No? Ahí lo tengo. El toro sigue pegando, señores, y José Luis al lado de él. Impresionante, señores. Impresionante lo que estamos viviendo en la Casa de niños. Vale, quieto, ¿eh? levanta el rabo fuerte, venga, levántalo bien. Así, así, así bonito, así. Así me gusta a mí. La obediente, vale, vale, quieto, quieto. No un poco que no se Vale, nada. Vale, vale, quieto, vale. El toro no deja de... Mira, mira. El toro no deja de mirar a la gente. Oye, qué. me un los un me Es bonito, eh. No, no, no.